Muy buenos días, mi nombre es Jacqueline Tobar, soy miembro fundador de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y también directora de Relaciones con Gobierno de la Federación. El día de hoy les voy a platicar un poco acerca del trabajo que hemos realizado en materia legislativa en la atención integral de las enfermedades raras. Les platico que el año pasado, que fue cuando llegó la pandemia en nuestro país, pues hubieron diversos retos a los que nos enfrentamos. Eh, para darle continuidad y sobre todo también para poner como prioridad en la agenda pública nacional la atención para todos los pacientes. Sin embargo, no hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de impulsar ni de insistir en todos los requerimientos y las múltiples necesidades que hoy por hoy requieren los pacientes que padecen enfermedades raras. Les platico que el año pasado, el 28 de, el 28 de febrero, eh, llevamos a cabo una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, donde también generamos un punto de acuerdo eh, con el apoyo de la diputada Ana Patricia Parra de la Peña, para iluminar en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con los colores representativos de las enfermedades raras, sobre todo para visibilizar, para concientizar acerca de la, los requerimientos muy puntuales para la atención de los pacientes. Además, también organizamos y convocamos una reunión con la Comisión de Salud en Cámara de Diputados, presidida por la diputada Miroslava Sánchez, y bueno, donde acudieron también diversos eh, integrantes de la comisión, como la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, donde el principal objetivo fue exponer la, con puntualidad eh, todo lo que tiene que ver con fortalecer el marco jurídico para la atención integral de las enfermedades raras en nuestro país. Eh, tuvimos la oportunidad de, de convocar también invitar a la parte médica, eh, como a la doctora Juan Inés Navarrete, a la doctora Alejandro de Camacho, donde también era su punto de vista como parte médica. Eh, también les platico que tuvimos diversas mesas de trabajo, de seguimiento, mesas virtuales de trabajo, donde estamos llevando una continuidad específicamente con una ruta de trabajo en materia legislativa para la atención de las enfermedades raras y también la parte del diagnóstico y tratamiento y seguimiento con los pacientes como lo es esta mensaje neonatal eh, Hicimos diversos llamados, también propusimos puntos de acuerdo que tienen que ver con el tema de las terapias en casa. Un tema fundamental que se requiere con urgencia para los pacientes y aquí muy puntualmente el licenciado, eh, licenciado de la Peña presidente de la federación, hizo llegar una serie de documentos y de requerimientos muy puntuales que tienen que ver con la terapia en casa, se los hizo llegar a todos y cada uno de los legisladores del Congreso de la Unión y muy puntual también a la Comisión de Salud. Se está llevando a cabo un seguimiento, se está eh, insistiendo, se está eh, promoviendo eh, todo un proceso que tiene que ver con la agenda eh, tanto legislativa, sin embargo, pues es un, un tema que tenemos pendiente, sin embargo, seguiremos trabajando y seguiremos eh, impulsando eh, con la importancia y la urgencia que lo requieren los pacientes. Eh, hicimos también, trabajamos en un punto de acuerdo para iluminar ahora este, este año también, 2021, del día 24 de febrero al día 28 de febrero, se iluminen igual eh, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esto para visibilizar, para alzar la voz en conmemoración de este día y siempre lo digo conmemorando y trabajando a beneficio de la atención integral que requieren los pacientes. Es muy importante que si bien ya tenemos una ruta específica de seguimiento con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y trabajo legislativo en materia de, de la atención de las enfermedades, es importante también año con año alzar la voz y trabajar todos los días todos los días para que las cosas realmente sucedan, para que realmente se tomen las mejores decisiones y se sensibilice en la atención muy puntual y la información fundamentada que hacemos llegar a los legisladores y tomen las mejores decisiones para que realmente haya un cambio positivo y una mejor calidad de vida para los pacientes de manera permanente. Eh, participamos también en el Parlamento abierto en cuestión en materia de salud y el presupuesto, defendiendo también la parte que tiene que ver con el gasto eh, de enfermedades eh, que va destinado a gastos catastróficos y esto también muy puntual porque tiene que ver con toda la atención que los pacientes necesitan y toda la atención que requiere y que además que por ley está pues también. Específicamente en la Ley General de Salud, en la atención de las enfermedades raras, así como del tamizaje neonatal, que se trabajó ya desde hace algunos años, desde el año 2011, y la reforma se quedó en el diario oficial de la Federación desde el año 2013. Seguimos dando continuidad, seguimos trabajando. Eh, seguimos impulsando fuertemente ahora que esta legislación también está por eh, terminar en el Congreso de la Unión y también en la Cámara de Senadores. Eh, daremos continuidad a toda esta ruta de trabajo que hemos venido trabajando muy puntualmente. Muchísimas gracias por su atención y bueno, estoy atenta a sus comentarios o preguntas al respecto. Gracias.